La primera de ellas es el Código prevé que justamente se podrá aplicar un criterio de oportunidad en forma parcial o total en aquellos casos en los que resulte de alguna manera el hecho insignificante para el derecho penal. Es, una, es una, un, un precepto justamente que emana de la teoría de la insignificancia y este, a modo de ejemplo son aquellos hechos mínimos que tienen una poca afectación del, del del bien jurídico o si se ha afectado al bien jurídico no ha sido de mucha consistencia por ejemplo pueden ser los delitos de bagatela daños menores pero bueno, ya nos incorpora esta posibilidad, esta reglamentación de poder prescindir de la acción en aquellos casos en los cuales el fiscal estime en forma fundada, obviamente que nos encontramos ante un hecho insignificante de poca repercusión penal Otro de, los, de las reglas que nos impone justamente el código procesal penal de la provincia de Neuquén a la hora de poder aplicar de poder de acción es justamente la posibilidad de hacerlo cuando el hecho se considere que no ha afectado gravemente el orden público. Este, este concepto o este precepto es bastante amplio y me parece que sería muy difícil explicarlo o dar una posición al respecto en forma general. Es decir, me parece muy difícil dar un criterio general, establecer un criterio general a la hora de qué hechos repercuten en el orden público y qué hechos no. Por eso este, considero, que en este caso en particular, que habría que analizar cada caso y ahí ver qué tipo de afectación del orden público hubo para poder justamente prescindir de la acción. Otro de los, de los elementos que prevé justamente el Código Procesal es eh, cuando la intervención del imputado en el hecho ha sido de menor relevancia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando eh, la, la, la intervención que ha tenido ha tenido una relevancia realmente menor, pero tengamos en cuenta que el Código nos permite prescindir aquí de la acción siempre y cuando esa participación, esa relevancia menor que ha tenido en el hecho eh, justamente se trate de hechos que no tengan una pena privativa de la libertad que superen los seis años. Eso es un dato importante a tener en cuenta a la hora de disponer de la acción. También nos, nos, nos da la posibilidad de prescindir de la acción en aquellos casos que son también denominados de pena natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando con consecuencia de este hecho... Eh, la persona ha sufrido un daño psíquico, un daño material, un daño físico eh, de alguna manera eh, grave que la aplicación justamente de una pena eh, resulta absolutamente innecesaria y en este caso en particular. También, también otro de los elementos que nos da hoy el código este, procesal es cuando nos encontramos ante un caso en el cual el imputado pueda recibir una pena mayor por otro hecho qué quiero decir con esto es realmente esto se da cuando al imputado se le pueden imputar varios hechos o incluso puede estar condenado por un hecho grave y ahí existe una nueva imputación por un hecho menor que de alguna manera la aplicación de una pena prácticamente no va a mover la aguja en cuanto a la sumatoria de penas o en cuanto a una condena mayor y finalmente la posibilidad que nos da este código es la aplicación de un criterio de oportunidad cuando habiendo se reparado el daño en la medida de lo posible eh, tuvimos un proceso de mediación o un proceso de conciliación que ha resultado exitoso entre las partes. Es decir, se ha dado intervención, se ha iniciado un proceso de mediación, que es una incorporación nueva que tiene este código procesal, y las partes, habiéndose poniendo de acuerdo, de alguna manera de, demuestran cierto desinterés en la prosecución de la investigación y eso le permite al fiscal como herramienta poder justamente prescindir de la acción en esos casos, pues, el conflicto primario ya se solucionó se restableció la armonía entre las partes y no hay ningún motivo por el cual la investigación deba continuar me parece interesante también que sepan porque dentro de todos estos preceptos que yo acabo de, de, de enumerar dentro de todas estas reglamentación de estas reglas que le permiten al, al fiscal hoy disponer de la acción tenemos una excepción muy importante que es la que no se podrá justamente disponer de la acción, no se podrá hacer uso del, del criterio de oportunidad en aquellos casos en los cuales se traten de hechos o delitos en los cuales se encuentren imputados eh, o hayan sido cometidos por personas que se desempeñan de la función pública y que el hecho se ha sido cometido en el marco de ese desempeño o por razón de él. Ahora bien, esto... Eh, que les acabo de explicar, tiene que ver con esta posibilidad que tiene el fiscal, con este nuevo rol, con este nuevo paradigma que tiene el fiscal de que justamente de disponer de la acción de seleccionar los casos y afrontar aquellas investigaciones que realmente vale la pena este, llevar a cabo ya sea por la gravedad del hecho, por el impacto social que tenga, por haber afectado al orden público o por algún otro motivo que justamente haga que sea necesaria esa investigación llevarla adelante. Ahora bien algo importante es que está dentro de los de los temas que hemos, que hemos venido hablando y que está previsto en, en, en este módulo, tiene que ver con en qué momento del proceso penal, en qué momento del proceso penal eh, se realiza esta valoración, se realiza esta selección de casos para poder llevar adelante las investigaciones que sí valga la pena afrontar. Bueno, esto es un dato muy importante y es que el código justamente de Neuquén ¿qué prevé que justamente esto debe ser llevado a cabo al inicio del proceso, por una cuestión netamente lógica, pues nos encontraríamos ante la posibilidad de que muchísimas veces se, eh, se pierdan recursos, se gastan recursos en distintos hechos que a la larga pueden ser este, desestimados, archivados o llegado al caso hasta que uno puede prescindir de la acción. De allí que este, el código este, procesal de la provincia de Neuquén prevé un acto muy importante dentro de los actos iniciales y que se llama la valoración inicial o también denominada la evaluación jurídica inicial. Esta evaluación inicial, como bien les dije, está prevista como un acto inicial y se debe hacer dentro de los 60 días de recibida la denuncia, de que el fiscal tomó conocimiento del hecho, o llegado al caso dentro de los 60 días de que se culminó la averiguación o la investigación preliminar. Como bien les dije, estos primeros 60 días tienen la explicación y es justamente la posibilidad de que uno no pierda recursos, de que uno no malgaste recursos personales, económicos y tiempo también, tengamos en cuenta que en el todos los actos o los actos más importantes son en audiencias públicas, a los cuales necesariamente todas las partes tienen que concurrir, por lo tanto sería interesante que si uno como fiscal ya nota, ve o advierte que el hecho, puede, uno realmente puede prescindir la acción, lo haga al inicio del proceso y no justamente al final, lo que ocasionaría grandes gastos y gran pérdida de recursos hoy en día.